Al cuidar de un adulto puede que repita lo mismo insistentemente, ya sea en actos, preguntas o sonidos. Por ejemplo, no para de pedir cosas, llama con frecuencia, se mueve de un sitio para otro, busca algún objeto, quiere asegurarse de algo, como que ha cerrado la puerta, el gas o ha apagado la luz. En fin, vamos a ver qué podemos hacer. Ante todo hay que mantener la calma respondiendo de manera pausada, despacio. La respuesta debe ser clara, lo más seguro es que las repeticiones tengan que ver con el deterioro cognitivo, por lo que habrá que explicarse con términos muy sencillos de entender. Y si no funciona, deberemos explicarnos de distintas maneras. Y si esto tampoco da resultado, distraeremos a nuestro familiar con alguna otra actividad. En cualquier caso, hay que responder sin enfadarse ni discutir, aunque estemos un poco hartos. Lo correcto sería tranquilizar a la persona diciéndole que no se preocupe, que ya nos encargamos nosotros del problema. También podemos ayudar a su memoria escribiendo la respuesta a la pregunta que repite. Esto le proporcionará tranquilidad a la persona y rebajará nuestra tensión. Saldremos todos ganando.